Hola, este curso que se denomina Educación y Química Verde para enfrentar el cambio climático es un esfuerzo que hemos desarrollado algunos docentes de la Universidad de Chile así como un conjunto de profesionales de destacada trayectoria tanto en el mundo académico, en el sector público y en el sector privado. El curso tiene como objetivo principal entregarles herramientas, conceptos eh, derivados desde el desarrollo sustentable, la química verde y la educación que en conjunto les permitan tener herramientas para poder enfrentar de mejor forma el cambio climático. Este curso se compone de cuatro módulos. El primero de ellos corresponde a entender y estudiar la multidimensionalidad de los factores del cambio climático. El segundo módulo corresponde a cómo la química verde puede servirnos de plataforma para poder enfrentar el cambio climático. La tercera corresponde a herramientas educativas para poder Mejorar los aprendizajes acerca del cambio climático. Y finalmente, el último módulo corresponde a una síntesis en la cual logramos vincular la educación y la química verde y el desarrollo sustentable para poder enfrentar el cambio climático. Cada uno de estos módulos se compone de distintos recursos. Videoclases, material de texto, eh, material audiovisual, entrevistas las cuales esperamos ustedes puedan aprovechar de la mejor forma posible. El éxito que este curso pueda tener en ustedes va a depender específicamente de la participación que ustedes desarrollen en cada uno de los módulos.